Comienza la multitud de películas de un niño llamado Caden con un partido de fútbol americano universitario que disfrutó. Poco tiempo después el oponente, el jugador llamado Pan en los equipos, se acuesta e inclina la nariz. Sangra, aclamación de la multitud roja. Y sorprende a todos los que miraban a Brid hasta que casi se desmaya. Zeidan golpea a su novia al día siguiente, se encuentra con Lisa y finalmente, se decide. Ella dice que cree que se perdió la escuela secundaria, intenta consolarla y besarla y luego comienzan las nubes en el cielo. Se disipa y la luna llena aparece repentinamente de la llave. Asusta a la escuela secundaria transformándose en un hombre lobo. Por la mañana, se despierta de la llave y deja a su familia. Sangre en la sala de estar tratando de encontrar ve hombre lobo Kanken familia, se da cuenta de que se está suicidando cuando estoy a punto de dejarlo ir, Lisa llega a casa con la policía pero antes de que puedan entrar, él está de vuelta con el hombre lobo. Este evento da la vuelta y se escapa en la noticia se publica y se adopta a Caden. Nos enteramos de que ha escapado de la policía luego llegó a un bar que dos motociclistas golpean a una mujer en la B y les dice que lo dejen en paz. Pero no lo escuchan matan a los dos hombres luego roban una de las motos y se van la siguiente parada es otro bar después de estar sentado aquí por un rato un hombre llamado empieza a doblar que él es el lobo tú sabes que él también es un lobo dile inmediatamente para que no lo muerda. A pesar de preguntar cómo se convirtió en hombre lobo aprende más sobre el tema si le dijiste al bromista que naciste con este poder también es un lobo de pura raza también le dice a otros así habla de lo que es para entender que es yo y le dice para encontrar lo que pasó. Titubea un poco pero su próximo lugar muestra en el mapa va a este pueblo y todos ahí cantinero entra a un bar donde se mira a sí mismo Gil desconfiado que hay pregunta que hace escadilla buscando trabajo dice Canir mientras mira a su alrededor ella ve un hombre la miraba pero sus ojos pronto se posaron en el bar llamado Ángel. Retraído a su dueña en ese momento Kanir va a la alfombra junto a él y va con Kaiyan le dice que hable. Que lo haga bailar trata de quitarlo pero no le interesa ella le dice a su tía su nombre a Ángel Piso cuando se va tienes una oportunidad de preguntarle un falso da un nombre y pregunta por su nombre, pero en el nombre incluso antes de obtener una respuesta. Un hombre acosó la alfombra, viene a golpearse la cabeza en los terrenos Catedín dice que no existe tal cosa sino Dick y sus hombres. Están listos para pelear Caden deja el bar y Dick y sus hombres esperan en los arbustos hasta que el sale Dick va hacia ella cuando está sola pero dile al hombre lobo antes de que puedas hablar demasiado transformes más fuerte que Kai y Dick es un se escapa al cabo de un rato llamado John cuando estaba a punto de subirse a su moto. Un hombre la ve y le cuenta en su finca. Le ofrece un trabajo a la esposa de Yon, Clara. En su primer día de trabajo se encuentra con cuando todo va muy bien sale con él y sangra por eso John pregunta si contrataste a un extranjero pero sin decir nada de cancatán lo tiene diciendo que es su sobrino sale con él no lo cree y de que se menciona que lo golpearon en el piso con la intención de golpear con sus hombres a pesar de que amenazó con tratar de hablar con él en privado. Le dice al día siguiente que Caden lo mató. Los motociclistas son noticia. Pero Kailin como Kat cuando se mencionará su nombre completo Clara lo sorprende apagando la televisión dice que va a la ciudad y dice Ángels cuando llegó a su bar, un hombre llamado Carter antes de que el hombre venga y la policía asalta este lugar, él le dice que se vaya de la ciudad, Carter también dijo que la sangre es peligrosa, huyendo sin saber quién es le advierte que debe disuadirlo y mientras el hombre habla ven la sangre y los mangos de Gail, que estaba borracha cuando entró al bar, y Ángel le dice que son hermanos, con él y su manada se llevan a Carter a el bosque pregunta qué dijo con él Carter. Cuando Carter no dice nada más, con él y su manada empiezan a cazar a Carter. Usted Ángel Channel y uno de sus hombres para ver a quién mataste y quién eres dicen lo que quieren y van a un acantilado, y hay una bandada de sangre carretero festejando con partes del cuerpo. Ellos ven esto causan que la llave vomite pero Ángel Corner y sus hombres él dice que es un lobo al igual que Caden Catlin sorprendido por esta información de regreso a casa con Ángel. John y Clara ven las noticias y menciona a Clara tan pronto como lo ve. Lo abraza y se disculpa. ¿Pero por qué Caden? Ion no entiende de lo que hablas dice que lo tiene y lo que empieza a contar es que Cadilla es su madre Lutinda es una loba pura sangre vivió y de sangro en pueblos de mujeres violada y embarazada a Ion le toca no enterarse de eso. Y luego cuando están solos Ángel caden que esto ya se ha decidido la gente que amas esa es la única forma en que ella no la matará dice Ángel después de hablar un rato consigue que el Catherine esté a punto de besarse pero Ángel se niega porque no quiere lastimar no miedo de ver y besar en algún momento después del comienzo. Ambos son lobos se convierte en un hombre cuando llegan a casalarse en adentro y hay dos hombres llamados Robinson y on presentan a la gente a su antiguo rebaño clave que se sí. mudó por primera vez a la ciudad ambos hombres son miembros de ángel que sangre debería dar un bebé cateón estando por ahí porque creen que no son fans de él matar a cada encallar y destruir a la familia dice que salvará a Conner y su rebaño cuando llega a su casa su hijo dice que lo es pero él no lo cree e inmediatamente mata a tu rebaño poco después de la llave de emergencia todos son golpeados y golpeados por el enjambre de sangre. Tiene que saltar de un acantilado para escapar. Keyon le hizo frente mientras caía en la B diciéndole que se levante. Aunque la imagen lo conmueve, todo se trata de Ángel le regresan a casa a la mañana siguiente las heridas de la calle son fuertes y Jonah no matará a ninguna de ellas. Dice que funciona y on dice que es un gran cometer errores y sobrevivir dice que tiene que matar si quiere. Además, Caden necesita unión dice que necesita convertirse en un hombre lobo porque no podía hacerlo solo. Le pide a Ángel que lo ayude y de repente mejoró cuando Ángel lo besó. Comienza y luego salen corriendo para curar sus piernas es difícil al principio decir que es necesario. Pero después de correr por un tiempo viene de nuevo con Angela con él y su rebaño esta vez pelearás contra ellos dice que se asegurará él la mató. Gracias a una fórmula que desarrolló, hace un plan que involucra explosivos y siempre finalmente se ponen a trabajar juntos. Él ha terminado. Canta de repente el grito del Ángel al escucharlo corre a su casa pero con una nota se encuentran no con Nerdan y Ángel Gil quiere ver Ion y Clara con una nota escrita que también le dice a Caden que venga a la ceremonia de apareamiento entre él y Ángel en la colina donde la manada de Connor suele pasar el rato. Ion Clara y Gail están encerrados en una jaula y poco después sacan a Ángel de una tienda de campaña. Ángel también se convierte en un hombre lobo y luego lucha contra un hombre antes de liberar a John Clara y Gail diciéndole a John que tenía que ir a ayudar a Kadin. John puede tomar una ruta rápida para llegar a la barra y dirigirse a la cima con un arma. Kadin también logra llevar a todo el grupo al campo a las afueras de la granero y John luego comienzan a disparar con explosivos en los puntos del campo y algunos de los hombres de Kanner mueren en el proceso. Kanner se enoja mucho e inmediatamente ve a Kadin dentro del granero, no duda en entrar junto con su manada pero nuevamente Caden se burla y los encierra dentro, después de lo cual le dice a John que dispare los explosivos en las paredes del bar. John hace esto y partes del granero explotan y mientras Caden está mirando para ver el daño, Caner salta aún ileso y luego tienen que luchar contra ambos. Los hombres pueden golpearse entre sí al principio, sin embargo, Caden puede dominar a Caner y dejarlo débil y sangrando cuando está a punto de terminar el trabajo. Canner le dice a Cadin que no obligó a Lucinda y que se amaban tal como Cadin lo está contemplando. Joe aparece detrás de él y luego se ríe de Connor por no ser lo suficientemente fuerte como para vencer a Kate y que siempre supo que era la única forma en que podría matar a Canner después de haber exiliado a Joe. Gil del pueblo menciona que su hermano, quien dice que es Carter, le había estado dando información y ahora regresó para terminar el trabajo después de rastrear a Cadin matando a sus padres y enmarcarlo para facilitar toda la pelea. Kadin está enojado al escuchar esto, pero como él trata de golpear a Joe, es demasiado débil y Joe termina golpeándolo en su lugar, justo entonces con le dice a Joe que había matado y comido a Carter y que esto es suficiente para que Joe lo mate, luego se enfrenta a Kate, a quien también logra golpear hasta que John puede dispararle antes de que John pueda tomar otro tiro. Joe intenta huir, pero Kadin puede atraparlo, después de lo cual Joe le dice que los lobos no deben matar a menos que sea por comida o defensa mientras enciende un cigarrillo. Capaz de ponerse de pie, Caden astutamente le quita el cigarrillo y luego lo tira al suelo donde sorprendentemente todavía parece haber un yo explosivo, luego intenta burlarse de Kate y le dice a Caden que muestre lo que tiene y bueno, es demasiado tarde antes de que se dé cuenta. Hay un explosivo justo debajo de donde está parado y el fuego del cigarrillo lo había encendido. Yo explota y Caden puede alejarse justo a tiempo para evitar ser asesinado por la explosión al día siguiente cuando... Caden se despierta está en la cama con Ángel y más tarde ese día, Caden termina diciéndole a John que tiene que irse por el bien de Ángel, ya que ella quería irse de la ciudad por un tiempo con Gail a cargo del bar. John está decepcionado, pero está de acuerdo con ellos, luego entrega un pergamino con una familia. Árbol de la familia de los hombres lobo diciéndole a Caden que sería útil para que él supiera cuando se encuentra con cualquiera de los otros lobos Caden y Ángel luego se despiden de John y Clara y luego de Gail mientras se alejan de la ciudad en Caden Spike y eso es como terminó.